Ah, bueno chicos, aquí estamos en paso otra vez, vamos chicos, a seguir con la estructura algebraica, ¿vale? Ya hemos visto semigrupo, ¿vale? Hemos visto el monoide, que nos lo ha enseñado Fran estupendamente, y ahora nos queda una más, ¿vale? Que ahora para adelantaré cómo se llama, y os digo que es grupo. Entonces, vamos a ir del principio, ¿vale? En este caso vamos a coger el conjunto de los números eh, enteros, ¿vale? Z, es decir, que tienen como números naturales, pero bueno, los negativos también. Como aquí no hay ningún más, ni nada, consideramos que el cero está, ¿vale? Cuidado que este detalle antes no ha jugado malas pasadas. Y entonces, con la suma, ¿vale? La operación nuestra es la suma. ¿Vale? Entonces, número eh, entero con la suma. Vamos a ir el principio, ¿vale? Tenemos que ir, como siempre, ya sabéis, comprobando todas las propiedades. Como en este caso solo tenemos una operación, solo tenemos que comprobar esta, esta, eh, estas propiedades para una sola operación, ¿vale? Ya veremos cuando haya más de una operación, como la cosa es más detenida. Entonces, primero, operación binaria interna, ¿vale? la suma a un elemento del conjunto Z, ¿vale? a otro elemento del conjunto Z eso tiene que acabar en el conjunto Z entonces yo cojo un X, ¿vale? y un Y ¿vale? dos elementos uno de, del mismo, son de los dos del mismo conjunto y la imagen tiene que estar dentro de Z, ¿vale? esto se tiene que cumplir entonces yo digo, a ver vamos a, vamos a pensar esto, cuando teníamos números naturales, había un problema, ¿vale? los números naturales eh, por ejemplo, eh, imaginaros esto, ¿vale? El número natural. Ya esto creo que no, que no lo he contado Fran, pero lo repito, ¿vale? Imaginaros esto, ¿vale? Pero en este caso, la operación es la recta. ¿Qué pasa? Que si yo tengo, eh, por ejemplo, imaginaros, ¿vale? Os pongo un ejemplo con un número. Os pongo, por ejemplo, 2 eh, y 3. Creo que esto lo ha contado Fran, pero os lo recuerdo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos 2 menos 3 va a ser igual a menos 1 y esto está fuera, ¿vale? Entonces si fuera con números naturales, con la recta, eso no es una operación interna, como veis se sale. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos del conjunto z, ese problema se nos quita, porque si nos sale un número negativo al operar dos números, como los números negativos están dentro de z, pues no pasa nada, seguimos dentro de z. Por lo tanto, aunque estemos con la recta, por, imaginaros que sumo, por ejemplo, 4 eh, y menos 5, no hay ningún problema porque esto da un número negativo. El número negativo, lógicamente, está dentro de Z, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, como veis, esto es no parece interna por donde la miremos, ¿vale? No hay forma de que nos sacamos de ahí. Entonces, la primera propiedad se cumple, por tanto, podemos empezar a ver las demás propiedades. Esta se cumple. Entonces, borro esto, ¿vale? Y vamos a ir con las asociativa. Como he pensando, se va a cumplir, ¿vale? Porque es la suma, la única diferencia es que tenemos un número negativo. Por lo tanto, voy rápido, ¿vale? La propiedad asociativa era que x más y más z es igual a x más y más z, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo opero esto primero, y más z, ¿vale? Imaginaros que esto es un número y lo opero aquí después. Y esto es exactamente lo mismo que opero estos dos primeros y después opero z, ¿vale? Es lo mismo. Como seguimos con la suma, no, ningún, no hay ningún problema. Y aquí no hay problema de que tengamos números negativos porque, ya os digo, están dentro de z. Por lo tanto... Esta se cumple, ¿vale? ¿Qué llevamos hasta aquí? Si os acordáis, hasta aquí llevamos un semigrupo, ¿vale? Conmutativo, no, ahora lo veremos, ¿vale? Es Un semigrupo, hasta aquí es un semigrupo. Seguimos viendo propiedades. Ahora vemos la propiedad del elemento neutro. Como ya, como ya pensaréis, el elemento neutro sí se ¿vale? Igual que cuando estábamos con los naturales, porque el cero está dentro. Entonces, el elemento neutro, ¿vale? X más eh, X' tiene que ser igual... A elemento neutro ese, ¿vale? Perdón Me he equivocado Me he equivocado X más elemento neutro Es igual a X, a X perdón ¿Vale? Entonces, ¿cuál es nuestro elemento neutro? Pues vamos a despejarlo, ¿vale? En este caso sería X menos X Que esto es 0 0, <coughs> ¿vale? Entonces, como esto pertenece a Z Nuestro elemento neutro Pertenece como ya hemos pensado, ¿vale? Por tanto, perfecto Hasta aquí Con esta nueva propiedad lo que tenemos ya no es semigrupo, ¿vale? Lo que tenemos ahora es un monoide. Como bien nos contó antes Frank, ¿vale? Como veis, no hay más, por lo tanto, tenemos un monoide. Seguimos propiedades para abajo, ¿vale? En este caso, elemento simétrico, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comprueba eso? Bueno, pues eh, A más A' es igual al elemento neutro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en nuestro caso ya tenemos elemento neutro, ¿vale? Ahí que es el cero, por tanto, esto lo conocemos: es cero, por tanto, a más a' igual a cero. Vamos a ver cómo, si eso se cumple, ¿vale? Vamos a despejar. Entonces, paso el a' para allá, entonces me queda que a es igual a menos a', ¿vale? Entonces, nuestro dice que hay un elemento simétrico que es menos el mismo, ¿vale? O sea, es no, bueno, mejor por el revés: ¿vale? mejor, por el revés. Sí. a' igual a' igual a menos. Porque se complica mucho entonces vamos a ver cuál es nuestro elemento simétrico ¿vale? despejamos vale y nos queda que a' es igual a la pasar estando menos a por lo tanto dice que nuestro elemento simétrico es el mismo neg eh, negativo ¿Qué pasa que esto ahora sí pertenece a un número entero porque los en números enteros hay números negativos por lo tanto ahora nuestro elemento simétrico no pasa como con franco los naturales que ahora sí entra entonces tenemos elementos simétricos. Y cuando tenemos un elemento simétrico es cuando ya pasamos de monadie a grupo. ¿vale? Grupo es lo guay, ¿vale? Grupo es lo que tiene casi todas las propiedades. ¿Qué pasa? Que como siempre, ya os digo, todo esto puede ser o no conmutativo. Entonces hay que comprobar la propiedad conmutativa, que ya veremos que se cumple. Por lo tanto, a más b es igual a b más a. ¿Vale? Como veis, eso se cumple en la suma. Si queréis podéis hacer como Fran y pasar b menos b igual a menos a y esto nos dice que 0 es igual a 0, ¿vale? como esta igualdad se cumple es conmutativo ¿qué pasa? que cuando un grupo es conmutativo no lo llamamos conmutativo lo llamamos grupo abeliano ¿vale? grupo abeliano ¿por qué? en honor a un matemático ¿vale? que tenía de apellido Abel y por eso fue lo de abeliano ¿vale? entonces recordad si es un grupo es conmutativo pero lo llamamos abeliano ¿vale? que no se lo olvide lo demás no, no hay semigrupos abelianos ni monodes abelianos. Son conmutativos, ¿vale? Y bueno, recordad también qué pasa como con los semigrupos. En este caso también tenemos subgrupos, ¿vale? Y también los tenemos subgrupos abelianos, por supuesto. ¿Qué era solo un subgrupo? Bueno, pues si cogemos un conjunto más pequeño de Z, por ejemplo, otra vez, los pares en Z, ¿vale? Con la suma, por ejemplo, eso, si lo queréis podéis hacer como ejercicio para casa, va a cumplir estas mismas propiedades. Y lo de conmutativo, por lo tanto, va a ser un grupo por cumplir esto y va a ser abeliano por cumplir esto. Entonces, como es un subconjunto de este conjunto que también era grupo, lo llamamos subgrupo, ¿vale? Y bueno, esto es todo lo que nos queda por decir progrupo. grupo. Ahora veremos cómo Fran nos cuenta cuando hay dos operaciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí un producto o algo. Veréis como esto se vuelve más interesante y tendremos que comprobar un poquito más de cosas, ¿vale? Espero que os vaya gustando y ya os digo, como ha comentado Fran, es muy recomendable que vayáis desde el principio, poco a poco, subiendo escalones, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.